Hey mi gente, ¿qué más? Les habla su amigo MagoFit y hoy vamos a hacer una receta que de seguro les va a encantar. Panquecas de chip de chocolate. Así que comencemos. Así que ya sabes, si te gustó, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos y recuerda, nunca es tarde para comenzar. Nos vemos en la próxima.